Horizontal 4, mascota del Partido Republicano de Estados Unidos. ¡Sí! Buenos días, señor coordinador. Adelante López, pero por favor, algo rápido. ¿Pero qué mierda es esto? ¡Abdico! ¿Qué cojones abdico? ¿Qué abdico! A ver, López, que usted es funcionario, categoría C2, administrativo, López, administrativo. Claro, pero con plaza fija. Y siguiendo la ley orgánica 1024-24-24, podría abdicar. A ver, que esa ley la hecho el gobierno para el rey, no para usted, López, que ni siquiera es homofílico. Además, nombro como heredero a mi hijo Camilo, que a partir de ahora será Camilo VII. Claro, porque esto está cogido, ¿verdad, López? A ver, que su hijo tiene siete años. ¡Claro! ¿Ve usted? En tal caso habrá que nombrar una regenta. Y mi mujer está parada. Parada e indignada, como si lo viera. ¿Querrá el señor mantener los trienios? ¡Claro! Al fin y al cabo la Constitución lo dice bien. ¡Claro! Todos los españolitos somos iguales ante la ley. Y las españolitas. O todos monarcas, o todos plebeyos. O todas monarcas, o todas plebeyos. Despierta al monarca que hay en ti. Dica y nombra herederos. Es tu derecho. López, me cago en su puta madre, López, me cago en su puta madre. Elefante. La mascota del Partido Republicano de los Estados Unidos de Norteamérica es un elefante.